bienvenidos a su canal arte con todo hoy veremos arte con todo tipo de mosaicos El mosaicismo es un arte que se trabaja desde el siglo IV a.C. Al principio en Mesopotamia se decoraban cúpulas y todo tipo de construcciones con mosaicos principalmente azulejos. En realidad el mosaicismo se puede elaborar con trozos generalmente de cerámicas, vidrios, piedras de diferentes formas, o colores, pero siempre siguiendo un patrón. Muchos artistas actualmente utilizan otro tipo de materiales, como pueden ver aquí manzanas, sellos de correo, No deseados, chicles, códigos de barras, tajadas de pan tostado. sticker en la decoración de este carro siat para su lanzamiento en barcelona lo que comienza en estas montañas de desperdicio de vidrios o con toda piedra que te encuentres gracias a la técnica de arte con todo tipo de mosaicos puedes llegar a hacer obras como esta que se ve Es una muy importante técnica de arte decorativo actualmente bastante utilizada por los arquitectos. Dentro del mosaicismo existe otra técnica llamada el trencadis o técnica Antonio Gaudí. Primero elaboramos nuestro diseño. Conseguimos y clasificamos los materiales por colores. Empleando papel contact, armamos pequeñas áreas. Pegando los vidrios por la parte lisa. Dibujamos sobre el papel nuestro diseño al revés de lo que finalmente deseamos obtener. Cómo se pegan y se fraguan lo verán en este video más adelante. Deben usar siempre el mismo procedimiento anterior cuando se trate de diseños especiales o cuando empleen materiales diminutos. <música> Recuerden que no necesitan comprar materiales, siempre los encontrarán en las escombreras. Lo más gratificante es recoger lo que para otros es basura y transformarlo en algo muy hermoso como esta piscina de mármol y azulejos totalmente gratis. Para enchapar el fondo dibujamos sobre el mortero y vamos pegando los azulejos según el diseño para las paredes y su cenefa usaremos trozos de costales de 20x20 20 y sobre esos vamos a pegar los trocitos de mármol. Ahora sí, después de 15 días a disfrutarla. Con los diminutos fragmentos de azulejo que sobraron de la piscina siguiendo este pequeño tutorial vamos a armar una hermosa mesa redonda sobre madera vieron la basura tan pequeñita de donde arrancamos y miren el resultado final fue tal el grado de perfección que logró antonio Gaudí con esta técnica que barcelona siempre será relacionada con arte con todo tipo de mosaicos Psiquismo en escaleras es un recomendadísimo proyecto para integrar a una comunidad e involucrarlos a todos en la consecución de los materiales, en la elaboración de los diseños e incluso en la ejecución de la obra. Los proyectos que vieron aquí, cualquiera de ustedes lo puede hacer, solamente necesitan la ayuda de un oficial de construcción y creatividad. Los videos de arte con todos los pueden editar, los pueden difundir, los pueden compartir, los pueden emplear como material de educativo. Son totalmente libres de derechos de autor. Muchísimas gracias por haberse visto el video hasta este punto. Vamos subiendo en suscriptores, pero faltan. Nos vemos el próximo lunes.